Hola Hugo, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte oh, En video, aunque sea <ríe> Pero bueno Oye, se me hace interesante tu, tu, tu proyecto eh, Además que necesario, creo que el planteamiento que haces eh, De la fundamentación me encantó, muy claro, muy concreto Y, este, y sobre todo muy esclarecedor pero el problema viene después a la hora de la exposición de la propuesta. Porque tengo tres preguntas que hacerte para que a mí me quede claro. Yeah. Porque no, no hay mucha claridad. La primera es a quién va dirigido. Todavía no me queda claro a quién va dirigido. Si sí, va dirigido el proyecto a los docentes, porque hablas de incluso de capacitación y todo. Pero a quién vas a capacitar a docentes para que puedan llevar a cabo este tipo de programas a ah. artistas esto es para que puedan llevar a cabo este esta estancia que, que bueno más que estancia este ejercicio que, que tú estás planteando ¿O? o va dirigido directamente a los estudiantes porque aunque los tres estén involucrados hay que ver eh, ¿A cuál va a ser el énfasis? o sea ¿A quién va a ir dirigido? Porque de eso depende a, a el tratamiento que va a tener. Si todo esto va dirigido a profesores, pues entonces el énfasis está en la formación de los profesores, en convencer a los profesores de que esto es importante y cómo tienen que hacerlo. Si el énfasis es a, lo, a los artistas, es tratar de convencer a los artistas por qué y cómo tienen que hacerlo. Y si es a los estudiantes, básicamente armar el modelo e implementarlo con ellos, punto, ¿no? No tienes que formar docentes ni convencerlos a los artistas ni nada, porque es un experimento que tú estás haciendo con ellos y que vas a documentar para ver que, que un proyecto con esas características puede funcionar. Eh, la segunda pregunta sería, ¿qué de las artes? Porque no es lo mismo la educación de, en las artes en, de música, de plástica, escénicas o audiovisuales, ¿no? De, o si es de un poquito de cada uno O si te vas a concentrar en alguno es, Ojo, no tienes que, que cubrir todas No importa O si te es tu interés todas Bueno, pero que te hagan falta Y si no, si solamente te vas a centrar En la música y en la plástica Bueno, hay que definir música y plástica Nada más, ¿por qué? Porque artes en general Y de repente ya este A la hora que tú estás presentando No se ve nada de escénico, de audiovisual pues ahí hay un problema. En cambio, si desde un inicio tienes claro que es solamente música, pues música y ya. Pero hay que, explicar, hay que explicarlo, ¿no? Este, igual, a lo mejor el, el título uh, no ayuda mucho, arte en clase, ¿no? De, suena más como como una marca o algo así de, de, de, para que te lo ven, te lo compren. Hay que encontrarle un, un diferente que dé una explicación más, no algo así como propuesta para introducción al arte, este, en, en contextos áulicos, o en la educación primaria, o iniciación en el arte, o, o algo que, que dé una, una información más amplia de lo que tú estás diciendo, porque ojo, ese es lo que vamos a construir es un documento académico y como tal el título tiene que ir más hacia la... Que sea esclarecedor de lo que estás planteando Con lo que se va a ver Y lo que tú pones como arte en clase Eso está bien, pero como para rollo Mercado técnico, ¿no? Para vender eh, O para ya el nombre del libro, si quieres O lo que sea Pero ya como documento formal Necesitamos ponerle un nombre Que sea más esclarecedor Y para que sea concordancia Y eso tiene que ver con lo que estoy planteando De que si es música, que si es plástica, que si es escénico Que en concreto, ¿no? Y... Y ayuda al lector a tener una, a, a una mayor claridad De la delimitación que tú estás haciendo Y una tercera pregunta tiene que ver con <coughs> eh, Entender cuál es el resultado que quieres tener Que está íntimamente relacionado Con las otras dos preguntas Porque yo aquí alcanzó a visualizar como dos cosas Que no, que no sé por dónde vas <coughs> Una O es un programa O es una guía Esto es eh, si es un programa es decir bueno yo lo que voy a hacer es estas actividades con estos artistas en esta aula o con estos docentes o con estos estudiantes y, y ya haces una programación lo implementas evalúas y da los resultados de ese programa de tal manera que dices bueno este programa tiene esas características se implementó así se tuvo estos resultados ¿no? y por lo tanto les decimos a los otros gestores o educadores que quieran hacer algo similar ...pues consideren estos elementos... ...para trabajar con docentes... ...con artistas y con estudiantes... ...esto es... ...implementarías y evaluarías y punto... Eh, ...la otra opción es realizar una guía... ...esto es, no es tanto llevar a cabo... Un, el, ...el programa y ejecutarlo... ...sino... ...diseñar una guía de aprendizaje... ...que le sirva al docente... ...o que le sirva al estudiante... O que le sirva al artista, dependiendo a de quién va dirigido, sobre cómo realizar este tipo de procesos en, en, en ambientes áuricos ¿no? y de educación primaria o no secundaria, no, todavía no, no me queda muy no claro a dónde va dirigido. Eh, eso implicaría entonces hacer el diseño de una guía, como un tipo manual, para lo cual tendrías que, eh, sí, consultar todos esos documentos, pero también eh, hacer alianzas con otros. Eh, docentes o artistas o gente que conozca esto para ir armando eh, aunque tú vayas dirigiendo el, el, el trabajo pero que se vaya armando como sería este manual y el producto final sería el manual que podrían utilizar los docentes los artistas o los estudiantes dependiendo a quién elijas a quién va dirigido por eso es importante la respuesta del número de la pregunta número uno ¿Sí? Entonces, bueno, no sé cómo está el proceso de evaluación de tu, de tu de tu trabajo por el comité de titulación, pero creo que esas tres son básicas para poder entender hacia dónde vas a darle. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir acotar el trabajo. Porque así como tú lo estás presentando No se alcanza a entender los límites Y puede ser que, que te pierdas O que quieras abarcar muchas cosas Y pues mucho gusto Para la titulación No lo vas a poder tener tan fácilmente Entonces la idea es que bueno que sea práctico Que te sirva y sobre todo este, que, que, que ayude a A, este, pues, a titularte ¿no? Al final de cuentas Aunque tú en tu práctica lo puedas trabajar Sin ningún problema después Pero sí es importante que lo tengamos claridad En ese sentido yo creo que ah, eh, cualquier tienes, tendrías que definir estas cuestiones independientemente de eso este a lo mejor te, te, te sugiero un, una siguiente organización del documento final de, por supuesto una introducción donde digas la información de, de cuál es el problema que eso que planteaste eh, cuál es el problema que tú ves cuál es el, el ejercicio que tú eh, estás proponiendo realizar, etcétera, eh, Un capítulo 1 Donde habla sobre la educación en artes Sobre los conceptos, los abordajes La importancia que tiene, etcétera, eh, Un capítulo 2 donde venga eh, Información sobre la, El sistema educativo Mexicano O del Estado de México, como tú quieras Llamarle Que es como el diagnóstico de la problemática Que tú estás planteando no y un capítulo 3 que es ya es el desgroso de la propuesta ya sea del programa que, que, que se va a realizar o del diseño de, de la de la guía ¿no? y un capítulo 4 donde muestra los resultados ya sea la evaluación, la documentación de la implementación del programa que, que, que llevaste a cabo o bien de la guía, ¿no? mostrar la guía como tal, es la guía con las actividades etc y un capítulo 5 con las conclusiones que permita precisamente este, decir eh, el cierre como, como viste, cuáles fueron los aciertos cuáles son las mejoras que hay que hacerles y las recomendaciones a aquellos que quieran realizar eh, un programa de este, con esas características o de implementar una guía en en, en, en su trabajo ¿no? yo creo que especificando esto va a ayudar para el caso del coloquio en lo que se acomodan las demás cosas, sugiero avanzar en el capítulo 1 y capítulo 2 que ya más o menos los tienes avanzado eh, o tienes más idea y este y, y dependiendo que decidas en cuanto a quién va dirigido eh, ¿Y cuál es el resultado que tienes? Bueno, pues es bozar los otros capítulos, ¿no? Y con eso podríamos eh, cubrir la meta de este laboratorio. Y bueno, pues no sé, este igual cualquier cosa que se te atore a la orden, aquí estamos, para eso es este laboratorio, eh, podemos este avanzarle en lo más que se pueda, eh, ya sea por directamente a correo electrónico o por el, el mismo, este ¿cómo se llama? Eh, el mismo foro, tú decídelo no hay problema, el foro es para que lo vean los demás, en la observación que estamos haciendo, que a lo mejor les sirva ellos también si tú prefieres que sea en privado, lo puede hacer directamente a mi correo y lo trabajamos este en lo particular eh, adelante, bueno muchas gracias y hasta luego